¿Estamos grabando? ¡Estamos grabando! ¡Hola, hola, hola! como la, la ley del doblamiento del tiempo, no como una especie de marco eh, para, para el approach de las sesiones por, y los cursos, porque me da un mapa universal de cómo funcionamos en distintas dimensiones de conciencia, o, o distintos funcionamientos, ¿no? uh -huh. y eh, percibiendo la realidad en distintas velocidades. ¿no? Esto de estar íntegro es incluir otras dimensiones de percepción de realidad. O sea, otras dimensiones de conciencia. Y escuché esta definición de tiempo, que la dije el otro día en el vivo con, con, con Nora, eh, ahí que está en el Instagram, que me encantó, es que el, tiempo, eh, que, el, que, el, que el tiempo sería ese cambio de perspectiva que tengo de la misma situación, en el mismo momento, desde distintas desde distintos ángulos, ¿no? O sea, desde distintas perspectivas observo la misma situación y ese cambio de perspectiva de un mismo instante sería la noción de tiempo. Claro. Yo que soy muy, viste, capricorniana y práctica también y me encanta como integrar y después desintegrar para explicar a lo práctico. Digo, hay algo que es muy básico, que es si nosotros venimos de dimensiones superiores, tiquitiquito bajando, bajando, ¿para qué? Para llegar a una dimensión densa, muy densa, como es la tercera dimensión, para poder experimentar algo con un cuerpo de carne, eh, en la tercera dimensión, porque si uno se pone a pensar las dimensiones que tenemos por debajo, la primera dimensión ¿sí? es simplemente que nosotros lo podemos ver en el reino mineral, donde también se evoluciona de piedra a cristal, se hace una evolución ese ser también, pero viene a experimentar más que nada la fisicalidad, o sea, el estar envasado en algo. Nada más, nada más. Cuando pasamos a la segunda dimensión, que ya estaríamos refiriéndonos al reino vegetal, ahí estamos hablando de que a esta fisicalidad, a este envasado, se nos eh, agrega eh, lo que es el campo más, más eh, energético, vital, el, el de los, o sea, el de los sentimientos. Nosotros podemos decir, las plantas tienen sentimientos, o sea, no sentimientos como los tenemos nosotros, pero tienen una capacidad de sensibilidad. De calor, frío, ¿viste? dolor, también tienen que tener su, su manera cuando ¿viste? los corta todo. Cuando pasamos a la tercera dimensión, que venimos ya al reino animal, lo que se agrega es el movimiento, ya, sobre todo los animales de cuatro patas, un movimiento y además eh, toda la parte también de la emocionalidad y, bueno, y otras cosas. Pero lo que quiero oír es que cuando se activa un tema de movimiento, en la tercera dimensión, que hay un, se, se, se hizo como un escenario, donde hay un espacio, yo para moverme de acá a acá, me va a llevar un tiempo. Entonces es como una medida que ayuda a que nosotras podamos funcionar, es una medida práctica para que podamos funcionar en esta densidad. Como ya hay muchos que hablan de la quinta dimensión, ya dicen, cuando nosotros ya pasamos a la quinta dimensión, Chao, listo, no hay más tiempo porque todos los tiempos se unifican. La, Entonces, sí, tiempo claro, ahí es multidimensionalidad ¿sabes? de tiempo. O sea, claro. puedo percibir la realidad en distintos tiempos en simultáneo. ¿no? O sea, y hay poder... que me encanta que dicen, el que dice que ha despertado, ya sabes que por el tono de quien hablo, sí, eh, sí, sí. el que dice que ha despertado, pero no entiende su propia multidimensionalidad, pues que no ha despertado nada. <risa> bueno, después le digo que las personas que quieran saber quién dice qué, que escriban abajo, porque a veces no podemos mencionar mucho las <risa> este, Bueno, entonces es buenísimo por esto de entender que estamos pasando muy lentamente a poder captar la multidimensionalidad, eh, y esto es el cambio de perspectiva, por eso esto de poder ponerse en el lugar del otro, o como yo decía, esta necesidad mía de ver la realidad desde distintas perspectivas, de distintas culturas, de por eso también me gustaba viajar, este, entonces ayuda a pensar que Salirse de, de una perspectiva lineal que tiene uno, una persona, ¿no? y empezar a tener eh, diversas perspectivas, ampliar nuestra inteligencia, desarrolla nuestra mentalidad, y poder entender ahora que hay una polarización cada vez más notoria, ¿no? de los que toman un lado o el otro, pinchazo o no pinchazo, barbijo o no barbijo, no bardijo, libertad o no libertad, que el gobierno decida o que decidan las personas poniéndose de acuerdo y que empiecen a haber otras posibilidades o, o de, de, de autorregular nuestras conductas. ¿no? Porque, a ver, ¿cómo nace el derecho? El derecho nace como este principio de regular las conductas humanas para que no nos matemos los unos a los otros. Derecho. Unificar todo hacia una dirección derecha, rígida, sobre lo que se supone que tenemos sí. que hacer o no. Mira, quiero un, un paréntesis porque nosotros sí. no queremos convencer a nadie de nada. Creo que lo que la, la mayor, el mayor propósito que estamos teniendo es el generar alguna duda, preguntas y todo para que cada uno investigue. Entonces yo solamente no voy a convencer a nadie de nada. Simplemente les voy a decir que en las circunstancias que estamos viviendo ahora se hagan ustedes ciertas preguntitas, ¿no? Como diciendo ¿qué es un virus? ¿Yo sé realmente lo que es un virus o me creí lo que me dijeron que era? Empecemos por ahí, porque ahora se entiende, busquen las palabras exosomas y ahí van a entender un poquito más qué es un virus, después eh, qué es, por ejemplo, una PCR que hace, cómo se, cómo se secuencia un virus, porque todo el mundo sabe eh, que la bueno, ¿cómo se hace? ¿Ustedes lo saben? Porque es un programa de computación, ni siquiera se hace en un laboratorio, es todo imaginativo. Y sobre eso se basan en las cosas que ponen en los diarios, imagínate. Entonces, el inyectable, ¿yo sé cómo se hace? Entonces, chicos, empiezan a investigar un poquitito esas preguntas, encontrar una respuesta individual, según su propia investigación, ah oh, se van a responder tantas cosas que solito les va a llegar lo que cada uno tiene, debe hacer según lo que uno siente, y no según lo que me digan. ¿no? Y que la pregunta abre el tiempo, la pregunta... Eh, o sea, a veces también me gusta decir el tiempo como eh, lo que transcurre entre una pregunta y una respuesta. Yo me abro, la, me abro, me abro esta pregunta, eh, ¿qué me estoy poniendo en el cuerpo? O sea, ¿qué, me, qué, qué decido ponerme? Si lo pensás en dimensiones eh, espaciales, es lo mismo, ¿viste? Desde una pregunta a una respuesta tengo que eh, pasar un recorrido. Sí. Y, y una vez que lo decido, es sostener, psíquicamente hablando, esa decisión, ¿no? Como no dudar. Porque si no, me desarmo psíquicamente. Bueno, eso lo dice nuestra amiga Mariana, la psiquiatra. Bueno, por eso digo que, en, como todavía estamos funcionando de una manera lineal y no multidimensional, todavía necesitamos, y eh, no todos, pero muchos, eh, el hacer ese recorrido entre una pregunta y la respuesta que quiero encontrar. Cuando uno después se va enterando, quizás a través de todos esos recorridos que va haciendo, de lo que es realmente ser un, un ser multidimensional, ahí encontrás de que justamente en la realidad de la realidad real no existe el tiempo, porque en cuanto vos te conectás con, con tu ser superior, cada vez que tenés una respuesta, una pregunta, la respuesta es instantánea. La comunicación. Claro, un... se reduce el tiempo entre pregunta y respuesta y eso se está acelerando ahora. Esto sí también por desdoblamiento, por, por el tema de las aperturas temporales, hay menos tiempo entre pregunta y respuesta. Entonces, se van a dar cuenta que si se plantean una posible realidad, se le materializa muy rápido, porque sí, procesamos sí, ya... información más rápido. Nuestro inconsciente conecta frecuencias de mayor procesamiento, de, informa de mayor información. Entonces, es como si tuviésemos un switch. Entonces yo con el switch digo, si funciona en 3D, 3D, funcionó en un mundo basado en la física newtoniana, en donde tengo que hacer ese recorrido, en donde una partícula puede estar acá pero no puede estar acá, si quiere estar acá tiene que hacer este recorrido, se puede medir y todo. Cuando uno se pone el switch en 5D ya pasás directamente a la multidimensionalidad en donde está todo apoyado sobre la física cuántica. Entonces, en lo, en lo cuántico, estoy instantáneo. Ya, porque está todo entrelazado. Entonces, eh, las respuestas están en todos lados todo el tiempo. <risa> Solo hay que conectar. Sí, sí. Y este, a mí me gusta esta frase que dice, si, tanto si crees que va a ser o si crees que no va a ser, siempre vas a tener razón. Claro, si crees, lo, que, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, tienes sí, razón. Y lo, que puedes. y lo que cre crees, lo creas. Total. Entonces, por eso a veces eh, la gente dice: No, eso es imposible, listo, quédate con eso. Ya está, sí, piensa que es imposible. Bueno, yo es la frase que tengo el What en WhatsApp que me encanta: que dice, No sabiendo que era imposible, él fue y lo hizo. <risa> es claro, es lo que hacen los niños cuando juegan. O sea, en ese sentido, porque a veces yo digo, seamos como niños en algún aspecto. Ay, pero qué infantilismo, <risa> qué inmadurez. No, a ver, ser adulto integrando a nuestro niño, el que, el que tiene la actitud curiosa, no el ego, no el ego del niño, porque es momento de empezar a, a replantearse esto del de trauma del niño, el trauma del pasado, cuánto nos impide vivir como adultos responsables. ¿no? El, el niño que tuvo ese trauma, un pasado con cargas, bueno, justamente ahora la posibilidad está de hacer crecer a nuestro niño, hacerlo madurar, que venga con esta parte del de, planteo de las preguntas desde un lugar curioso, desde un lugar inocente. Qué lindo, ¿no? porque vos y viste como que, que eso nos pasa siempre, que uno habla y la otra, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, todas las conexiones, digo, porque es activar ese niño, en la curiosidad justamente para ese trabajo que estamos todos empezando a darnos cuenta que tenemos que hacer, que es la resignificación toque de esa curiosidad para decir esto que acabas de decir yo tengo que ser un ser responsable pero qué significa eso a nosotros nos ha metido en la cabeza que ser responsable es ir al colegio ir al trabajo obedecer porque, todas las reglas impuestas de afuera no plantearse nada. Y, y ahora es como para no no no ser responsable yo ahora lo defino como escuchar a mi propio corazón y comprometerme en manifestar eso que estoy sintiendo. Eso para mí es ser responsable, porque justamente el que tiene mayor información y está en contacto con el campo cuántico, donde está toda la información, es mi corazón. Entonces lo, sería irresponsable andar por la vida pensando, actuando, sin conectar con la fuente que tiene la información más exacta, más perfecta del universo. O sea, también, también escuchar esta, esta fuente interna, por eso la invitación que, que hacemos nosotros en las sesiones es, es la vida en autorreferencia. Escuchate a vos mismo, yo te facilito esa escucha, te explico cuál es el, el lenguaje del universo para, para que, que vos tenés innato, que podés simplemente redescubrirlo, porque ya viene contigo en el chip. Solo que por interferencias, cuando fuimos creciendo que nos y por educación nos desconectan no sí. pero principalmente esa brújula podemos invitar a, a llamarla intuición ¿no? y ahí quiero agregar de que como vos decís y toda esa energía todo tiene una determinada frecuencia para acceder a ciertas cosas debemos lograr como un mínimo de nivel de frecuencia para poder acceder a esas cosas. Es como que yo necesito pasar al secundario para ver toda la información que me da en el secundario, no la puedo ir viendo desde el primario. Primero tengo que pasar todos esos niveles y lograr una frecuencia mayor. Y esa frecuencia, como decís, a través de los mandatos, los pensamientos, todo el condicionamiento, la programación, pero también a través de todas las otras energías que consumimos. Agua, comida, remedio, to y todas esas cosas, si uno las manda, chicos, cualquiera, agarre cualquier cosa y mándale a analizar a un laboratorio y que pregúntenle cuál es la carga energética de eso, y van a ver cómo nos están, todo lo que nos han metido en la cabeza es justamente para bajar la frecuencia y a nosotros impedirnos conectar con información de frecuencias más altas. Básicamente que lean la, la, atrás lo que dice en la etiqueta de qué están hechas. ¿No? o sea, casi todo tiene azúcar o derivados del azúcar, o acá en Estados Unidos yo me doy cuenta que hasta el olor de la transpiración es distinto yo cambié, y de repente tengo un olor cuando como cuando, me, cuando interactúo, hay un olor en el ambiente y tiene que ver mucho con el, el, lo que tiene la comida esto que, le us, eh, que, que usan el syrup o el, como es, el, el maíz Sí, el corn maple syrup Sí. sí, no, bueno, lo que usan del maíz en todos los alimentos, sí. que es como una. Ay, corrige muy abajo. Y un endulzante. El nombre, glucosa, ¿no? Sí, que no, que no es no es lo mismo lo que le ponen en la, a la famosa Coke, ¿no? Claro, acá, no fructosa, la Coca, ¿no? Acá, la Coca-Cola. Fructosa y creo que tenía un poco de, su, de sucrosa también, pero claro. principalmente era fructosa. Sí, que, que en Argentina es eh, más de caña de azúcar, y acá es de, de maíz. No, que le ponen el, y Vos decís, el la caña de azúcar, en uno de los lugares del mundo donde más se producía caña de azúcar, por ejemplo, es en Brasil. Anda una plantación de caña de azúcar, los tipos están todo el tiempo eh, masticando la caña de azúcar, masticando. De, alguien que me muestre uno, pero uno, ¿eh? en todo el mundo, uno que trabaje en eso y que se coma la caña de azúcar hacia el natural, y que tenga una carie, o que tenga diabetes. Alguien que me lo demuestre. No. Cuando lo pasan para la industria, lo refinan, le hacen toda la caca a la caña de azúcar para sacarla refinada, todos terminan con diabetes, con... Co... Entonces, claro, las, no, las, las enfermedades, enfermedades cosas. de la cultura actual tienen que ver con eso. Yo no con quiero ese decir. tipo de alimentación. Aunque sí lo quiero decir. Así que no, voy a decir, so, todas no. Las enfermedades Cuídense, cuídense, es, censura, censura. Todas las enfermedades que existen fueron fabricadas por... <ríe> y su ambición de poder y plata al pedo, le cagan la vida, enferman a todo el mundo y dicen, hay enfermedades, hacete no, flaco, me estás metiendo veneno vos todo el tiempo me haces sentir culpable de que me enfermo, o sea, es tan cruel, tan siniestro. No, además de, del monopolio, de, de, de, de, del monopolio de, bueno, algo llamado con mon, <ríe> de las semillas, sí, lo transgénico. No, no, no.